Francisco Javier Tejada, mejor conocido como Fran Tejada, el teórico, ¿eh? que está aquí con nosotros. Vamos a hablar con Fran sobre la no aplicación de la reforma fiscal que anunciara el presidente el miércoles recién pasado y las ventajas y desventajas que produce ¿no? eh, esa decisión. Buenos días, Francisco, ¿cómo tú estás, Fran? Buenos días, hermano. ¿Cómo Buenos te sientes? ¿Eh? Maldito teórico el diablo, pero, cuéntame. Pero, ¿Qué es se Son igualitos, son igualitos los dos, Francis, son igualitos. Fran, Saludos. Aquí? Fran, lo estoy, lo estoy, lo lo estoy observando a ambos. Sí. ¿Qué dicen ese padre teórico entonces? Ese, ese es mi hermano, son 50 Oye. años juntos que tenemos, hey. dando carpeta. Eh, comenzamos bebiendo Simoneta para rojo. Vamos a dejar ese cuento. Bueno. Fran, decirles Dime. De que me da mucho gusto estar con ustedes, porque ustedes, después de concluyendo, a pesar de su juventud... Son el mejor programa de Tenedores Gracias, Frank. Hey, Gracias. Gracias. <risa> sale más. Suerte que tú sales antes. Sí, por supuesto. <risa> Pero muy antes. Si Fran lo dice, que hay que creerlo, es, que porque Fran no anda no, alabando no, a no, nadie no, ni no, diciendo esas ni tumbando cosas. Por... Sí, exacto. Bueno, pero no es verdad que concluyendo es el decano. Claro que sí, tú tienes razón. A pesar de tener el productor y la productora más jóvenes. <risa> Ay, Frank. Bueno, Frank, ¿qué significa para mí, la República Dominicana era... y la economía sí, sí, nacional sí, sí. el hecho de que el presidente okay. haya abandonado okay. la posibilidad? ¿Eh? ¿Cómo fue, Frank? Que a mí me, emocionalmente me afectó mucho el suicidio de Reinaldo para esperar. Ah, caray, sí. Y me quedé en cama, le conocí, le traté, y la muerte es un, una compañera de viaje a la que uno no se acostumbra a ella con los amigos ni para uno, por más esfuerzo que uno haga, bueno, la, vida, la vida continúa, bueno, te preguntaba, Frank, que qué ventaja o desventaja tiene el hecho de haber abandonado la posibilidad de una reforma fiscal por el gobierno. Yo dije en, dije en televisión y le dije a algunos amigos que los Pandora Paper habían... Habían creado las condiciones para desmontar la reforma fiscal. Porque en realidad lo que el gobierno buscaba era aumentar sus ingresos. Cosa lógica en, en los gobiernos. Todos hacen parte fiscal. Hay que buscarle un nombre porque no son reformas. Y dije esto porque un presidente no tiene autoridad moral para pedirle a su pueblo que pague impuestos ni pedirle a inversionistas extranjeros que inviertan en su país si él es poseedor de siete empresas en paraísos fiscales y todo el mundo sabe que las empresas que se instalan en paraísos fiscales se instalan por dos razones fundamentales. Una, la seguridad de la información y la otra es evadir impuestos en los países de origen de los propietarios. Que alguna lo pague por conveniencia, que lo pague después, pero el propósito la intención económica y la intención moral es la evasión fiscal. Día noche un comentario de Ramón Alburquerque, creo que es Romandía Carolina. Sí. Ramón Albulquerque es un PRDista histórico. Sí. Tal vez uno de los PRDistas con más formación universal, Así con es. más cultura universal. Sí. Sí. Con su su, su su recuerdo de él entre en todo coño no le quita <risa> el talento que posee ni su condición de PRMista y PRMista de toda la vida. Y en un tweet de ayer dijo más o menos lo siguiente, que el presidente no quiso enfrentarse a los picos porque él es poseedor de empresas en paraísos fiscales. Que se crean para evadir impuestos bueno se desmonta la reforma pero yo creo el desmontar la reforma per se en medio de una pandemia sanitaria y de una pandemia económica oye hasta emplear el término se renunció a la reforma hasta emplear eso es una ganancia en la tranquilidad relativa del pueblo dominicano podrá ser una preocupación para el gobierno podrá forzarlo a ser más austero en el gasto que nunca es malo pero es una tranquilidad para el pueblo dominicano ahora bien yo creo que la reforma o sea eh, el encarecimiento del costo de la vida mucho de, de, determinado por decisiones del gobierno plantea un un elemento que gravita sobre la clase media que era la que iba a pagar los impuestos como siempre, las clases medias y los pobres yo creo que hay una condición económica determinada por el gobierno yo digo que por su torpeza Gerencial del Estado, que está gravitando sobre las clases medias y sobre las clases pobres, como si se hubiera ahí hecho la reforma. Deja ver si lo puedo explicar. Carolina tiene la niña más bella de San Francisco, es periodista, porque casi toda la noche sale concluyendo. <risa> <risa> Carolina tiene que comprar pamper. Si Carolina compraba un pamper en 50 pesos, tenía que pagar ITERI por esos pamper y están incluidos en el costo de los pamper. Pero si le suben el pamper a 100, ella tiene que pagar la misma tasa de ITERI pero doblada por dos. Muy fuerte. Que el comerciante que sea actúa como agente de retención y la paga el gobierno. Sí. sí. Por eso, el gobierno debe tener considerables aumentos de ingresos nominales, porque también el gobierno incurre en gastos cuyos precios, cuyos costos se han de incrementar. Pero en el fondo... Fran, una pregunta. Fran, no, es, es de la misma... Es ahí para ver si te entendí. Ok. Lo plantea muy... Eh, eh, veo la didáctica que u, utiliza la, la, la técnica de explicar eh, ah, para que la gente se, lo entienda. Quiere decir, tú quieres decir que el anuncio desinfla una expectativa negativa para la población porque se entiende que no te van a grabar más. Pero a la vez no tenemos una verdadera paz cuando el momento de desmonte es cuando ha gravitado un 80% en el alza de los productos de primera necesidad y se van a quedar así. Ya hace tiempo que tenemos el incremento. Y claro. esos comerciantes estarán reportando sus ITEBI al Estado por el doble. Claro. Ya. Así es, Francia. Así es, Francia. Si tú. Si el gobierno hubiera hecho una reforma fiscal. Y en esa reforma fiscal se, se incluye. La universalización del ITEBI. Pero pon que si hubiera bajado a un 10. Los técnicos tienen los cálculos sí. de cuánto se van a incrementar los impuestos. Esa hubiera sido la reforma en un escenario de costo de vida estable. Ahora, en un escenario de costo de vida inestable, enchinchar o crear <risa> las condiciones <risa> para que los precios suban, se dupliquen, como está hoy, y la energía que es va afilando. Complicado. He entendido. Sí. Eso implica reforma sin sí, reforma para el Estado y empobrecimiento de, para el pueblo de la sociedad dominicana. Yo quisiera alguna vez, antes de partir de este mundo, ver en, el, en mi país un gobierno que plantee una reforma fiscal para disminuir impuestos para hacer justicia social. El, la, las reformas fiscales son un instrumento de política económica que emplean los gobiernos, deberían emplearla con el propósito de hacer una mejor distribución del ingreso. Pero en la República Dominicana lo que se conoce es que las reformas son para una mayor percepción de ingreso de un Estado corrupto o de gobiernos corruptos que no le dejan al país la satisfacción de que los impuestos que están pagando lo están pagando eh, para mejorar su calidad de vida. Cuando yo escucho, por ejemplo, que el senador de mi provincia compra cientos de miles de pesos en vinos que yo no conozco, porque yo lo que bebo es vino de caballo blanco. Y digo, me digo, uy, pero es justo que Frantejada esté pagando impuestos hasta por concluyendo un ventorrillo comunicacional, pagar 20, 30, 40 mil pesos de ITEM todos los meses para que mi senador beba vino fino. Eso no es mucho Entonces, la, una reforma fiscal debería estar dirigida. Sí. Una reforma fiscal debería estar dirigida a hacer justicia social para mejorar las condiciones de vida de las naciones. Cosa que no se da. Por ejemplo, yo le decía a Carolina una noche de esta que los 651 ciudadanos más ricos de los Estados Unidos incrementaron como consecuencia básicamente del COVID. En el 2020 incrementaron su fortuna en un 30%. Estamos hablando casi de 4 mil billones de dólares. Igual pasó aquí, Frank. Sí, en toda parte. Pero 250 millones de seres humanos del tercer mundo están expuestos a quedar en la indigencia. Trasladen esa, esa, ese comentario a la República Dominicana. En la República Dominicana hay gente que se ha enriquecido brutalmente jugando con la salud del pueblo dominicano. Básicamente en el sector salud. Comenzado, comenzaron con las mascarillas. Lo que pasa es que después se introdujeron productores nacionales y bajaron el precio de las mascarillas a chévere. Nunca me ha aleg sí. alegrado tanto del mal de otro, porque con el mal de nosotros se aprovecharon mucho en los primeros tiempos. ¿Tú sabes lo que aquí se llegó a pagar hasta 600 pesos por una mascarilla? Pero el propio Y nos dio el COVID, el COVID como, como quiera. ¿cómo, ¿Cómo explica el gobierno de Luis Abinader? Abinader, comprar 36 millones de vacunas para una población vacunable de 8 millones, de cuyos posiblemente el 40 o el 50%, no estemos en decisión de vacunarnos. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Adinader entonces se ha tenido que con convertir en el primer país pobre donando vacuna. que dona vacuna a un país que es relativamente al estado muchas veces mejor que la República Dominicana, como, como Costa Rica. Sí. ¿Por qué? Bueno, el porque exceso. todo el mundo entiende que detrás de eso hay comisiones. Calculando de una manera sencilla, dos eh, dólares por vacuna de comisión, 36 millones, eso ronda los 4 mil millones de pesos. ¿Qué lo paga el pueblo dominicano? Y su ¿sabes? gobierno es si no, no está... Moralmente no tengo capacidad de hacer una reforma o, o de gravitar más las cargas del, de la, del estilo de vida de un Estado eh, dispendioso como el pasado, ¿eh? porque no lo quiero no quiero eh, politizar mi exposición como el pasado. Ahora, ¿qué le pasa a este? Francis, Amado, sí. Carolina, ¿qué le pasa a este? Que este se comprometió con un cambio que hasta yo que vengo del PLD de 30 años, creí en ese cambio. Entonces yo quiero el cambio. Sí. Frank, sí su opinión. Sabemos que hay un comportamiento mundial con el tema de la escasez, el aumento de los precios, al punto que vi la información en el día de hoy que Corea del Norte está llamando a sus ciudadanos que en los próximos cuatro años disminuyan el consumo de comida, que coman menos. <coughs> Países como Estados Unidos tienen un nivel de escasez importantísimo, los, los precios por las nubes. O sea, no es la República Dominicana. Y no me refiero a un partido, el que sea que estuviera en estos momentos. Bueno, ¿Qué vislumbra me... usted? O sea, ¿Eh? esta realidad mundial de grandes naciones y... Eh, no compararla, pero ponernos nosotros en esta realidad también. ¿Cuál es su opinión? Ayer me envió un hijo de, de un estado de, Nueva York, de Estados Unidos, eh, la, la fotografía de dos estaciones de gasolina inmensa que cerraron en Estados en Nueva York. Bueno, una en Nueva York y otra creo que en Conérico, por donde la andaba cerraron porque no tienen combustible. Estados Unidos tiene el puerto más grande de Estados Unidos, está en, en la Florida. Y eso es una cosa penosa. La enorme cantidad de barcos, de furgones que están en el muelle montado y de barcos que no se pueden descargar eh, por, por diversos problemas. Uno de ellos es que las empresas, los, los estibadores, habían cancelado el 50% más o menos de su población y mucha de esa gente se ha dedicado a otras actividades y no es posible reclutarlo y reinsertarlo en el proceso y la causa la está pagando los republicanos en el mundo entero aquí menos menos es ha afectado es a China, pero está afectando el mundo entero de modo que el encarecimiento que se pueda producir aquí en los precios de los combustibles y en otras áreas no depende el Luis de él y se le puede responsabilizar, a él se le puede responsabilizar de que no tenga la inteligencia de gerencia de Estado para administrar una economía en crisis sin ser lionelista. Lionel Fernández manejó en este qué año, Francis, la economía de Estado, la crisis de los Estados Unidos, de la banca. 2008. En 2008. Sí. la economía dominicana creció. Definitivamente. Y él, trató y, hacer el y él destapó en el, en el conclave que en Italia el problema de los bancos, de, la, de las inmobiliarias, y se desfueron muchísimas inmobiliarias. Fue Leonel Fernández que lo advirtió. Lionel Fernández explicó la teoría china, que usted sí. la decía, Carolina, y que no es nueva. No. La crisis es una oportunidad. Exacto. ayer me llamó un amigo que tiene una importante industria de producción de camarones y tilapia, porque no hay alimento yo estoy instalando una fábrica de, de alimento a vapor interesante bueno, ¿eh? interesante bueno, porque qué es lo que hace un ser inteligente frente a un escenario de crisis que usted no puede controlar es buscar soluciones y Resilien esa, resiliencia, ah. resiliencia eso debe ser la función de un, del presidente. Por ejemplo, aquí se anunció en campaña que la, la tres cuartas parte de lo que nosotros pagamos por un galón de gasolina está en impuestos. Bueno, no, la, digamos que un 25 o 30% está en impuestos a, las gasol, a, la, a los combustibles, a los hidrocarburos. Pero aquí hay cientos de miles de millones de pesos, de exoneración a empresarios, a empresas y a sectores. Es más, hay un proyecto que está en el Senado de la República para eliminar los famosos subsidios. ¿Por qué tiene el Estado Dominicano que subsidiar a una empresa eléctrica carísima que hay en la terrena? O subsidiar a Edenorte, o subsidiar a la, a la Asociación de, de, de, de, de Choferes de, de Turismo, o a los, me voy a reservar el nombre porque lo iba a decir con un hombre de lenguado, o, <risa> o dar, dar gasoil subsidiado a un amigo mío, a varios amigos míos. Aquí en Macorís, que reciben gasoil y su chileado, y lo venden al mismo precio. Ni, ni en el país completo. Y son competencias de leal de las estaciones ya establecidas para esos fines. Pero libertad, así es. Así es porque ellos no, hacen, ellos no hacen las inversiones que hacen las estaciones. No. Ellos se colocan por ahí, entierran tres o cuatro tanques en cualquier sitio, hacen una rama y ahí venden combustible. Y muchas veces lo venden por el mismo precio que lo vende. Eh, las aceptaciones de las solitas regulares. O sea, el gobierno puede hacer ahorro de recursos. Así es. Con, con muchas otras cosas, Fran. Bueno, te agradecemos infinitamente tu participación acá. Ya volveremos contigo en otro momento porque hay muchas cosas que hablar, sobre todo del tema económico y sobre todo en este momento en que nosotros nos encontramos en la República Dominicana. Pero déjeme déjame darle un dato. Doctor. Sí, sí, adelante, adelante. El cliente de mi casa llegaba de 9 mil, mil pesos, que es un abuso, porque yo no tengo aire acondicionado prendido. tengo aire acondicionado en mi habitación, refresco la habitación y la pago. Y mis dos hijos tienen dos aires inventos. La factura me llegó de 15 mil. Wow, no así no se puede. Pero ayer leí. No ayer, que, de una gente. ayer leí que van a comenzar el desmonte de los suicidios al sector eléctrico. Al sector eléctrico, que sea la generadora. Eso se va a traducir en dos cosas. Es decir, cosas. que la no reforma. La no reforma. Ahí, ahí. Eso se va a traducir en dos cosas. En apagones de madre, comiencen a comprar su bombillos solar. Y yo compré dos. Eso es, es perder. Dos lo compré en Amazon a 3 dólares. ¿Verdad? Para no estar oscuro. Conecto, tienen un cable y tengo luego en la habitación. Y el panelito está afuera. Un gozo de 24, ¿cierto? ¿sí? Entonces, la reforma está hecha. La energía de este no le va a llegar de, de 15. Probablemente le va a llegar de 20 de 18. Y le va a llegar a ustedes también más cara en los próximos meses. Así es un es. calendario de desmonte que va a llegar hasta el 2024. Bueno, gracias Fran, gracias, muchas gracias por aceptar nuestra llamada. Esto da gris, bien. Gracias por aceptar nuestra llamada y las opiniones. Indudablemente que ahí no hay nada que no hay desperdicio. Ahí está todo muy claro lo que ha dicho el economista Fran Tejada.